En Zixig, Cantón Azuayo, se encuentra uno de los asentamientos más importantes a nivel del país, en donde se revela la existencia y formas de vida de los antiguos cañaris. En este valle permanecieron por años ruinas de un ejército que se estableció en esta zona, según la historia, el ejército que tenía como jefe al cacique Duma un imponente guerrero que defendió sus tierras de los incas invasores que comandaba Tupac Yupanqui. Han transcurrido cientos de años y entre malezas permanecieron guardados edificaciones y objetos construidos por nuestros ancestros, cañaris que dejaron su marca en cada piedra colocada en estos muros. Especialmente el, el castillo del cacique Duma, es, es uno de los lugares mejores, mejor conservados de la cultura cañari. Es realmente una construcción monumental. Eh, tiene 119 metros de largo por 22 metros de ancho y una altura de las paredes ¿no? de aproximadamente unos 250 o 12, 260 metros. Pero eso no está reconstruido, son cosas que siempre estuvieron allí y lamentablemente la gente no valora o no sabe. En el castillo se pueden encontrar tres compartimentos. Se cree que en el primero y el más grande reposaba el ejército. El segundo compartimento era para las personas más allegadas al cacique y el tercero era de uso exclusivo del cacique Duma. <risa> Las rutas cañaris eran marcadas con muros de piedra, tenían dos metros de ancho. En este sendero se puede observar una pequeña construcción que fue un tipo de vivienda dotada de una entrada y el techo posiblemente era de paja. Esta ruta unía algunos pueblos como Shabalula con Chopshi. Además existían puntos estratégicos para la vigilancia establecidos en la cumbre de estos barrancos, de 40 metros de altura. Posiblemente en este lugar se estableció un puente colgante para continuar con la ruta. Existen en el sector también rocas que muestran algún tipo de leyenda que no se sabe a ciencia cierta su significado. Algunos creen que es un mapa, por eso lo han llamado como piedra mapa. Se dice que en un principio los caciques elegían a sus mujeres, las cuales tenían que ser vírgenes y se les purificaba haciendo un ritual, que consistía en permanecer una noche de luna llena sobre esta piedra, atadas de manos, hasta el día siguiente que sería entregada al cacique. Vamos a hacer una demostración, aquí tenemos un, una ramita, no? entra por este lado y lo vamos a sacar por este lado de acá. Y, y esta no es la única piedra de, de estas condiciones, no. Aquí en el sector hay algunas piedras que tienen características más o menos especiales. A Chopsi llegan turistas de diferentes sectores de la patria y el mundo. Hoy nos encontramos con este austríaco, que visita con frecuencia el lugar junto con su esposa. Él dice llenarse de energía positiva cada vez que viene aquí. Yo soy de la Austria y para mí es muy lindo encontrar este lugar porque sentía mucho calor en el corazón y estuvo sacando y entrando el lugar aquí directamente sentía mucha calor al dentro de mí. Es importante rescatar la riqueza que se posee, comentan algunos visitantes, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que por favor se preocupen porque son valores de nuestra, de nuestra tierra, de nuestros ancestros, que se debe tener, se debe cuidar. Uh, y fomentar un estudio más profundo. Eh, ustedes están en este momento en la cueva de Cheopsi. Eh, es un abrigo rocoso que proporcionaba eh, sombra eh, y protección de, de la, del sol, de las aguas. Al hombre primitivo, ¿no? Este hombre primitivo, que era un hombre nómada, ¿no? Vivía en estos sitios por temporadas relativamente cortas, ¿no? Y aquí durante años han venido diferentes investigadores. Entonces, ellos son los que más o menos han, han, con sus estudios han datado de que puede tener una antigüedad de aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, otros dicen que tal vez ocho 8.000 años, ¿no? Eh, de lo que sí podemos estar seguros, que este es uno de los lugares más importantes de la República del Ecuador, ¿no? quizás superado en antigüedad solamente por el Inga, en la provincia de Pichincha, pues justamente en Hilaló y por eso es indispensable el apoyo de las autoridades de turno, que al momento sí están preocupados. Hoy vemos que se ha podido recuperar parte de estas importantes ruinas que estuvieron perdidas en la maleza. Ahora solo falta el compromiso de los ciudadanos cuidar este patrimonio.